Bueno, Dios. Bien gente, el día de hoy estamos jugando un juego llamado Pasadena. Y bien Te ¿eh? falta el relleno Pero no quiero ser relleno No me importa Todo bien Cuatro horas se demora El chicos Game Boy Así que bueno gente, el día de hoy vamos a estar jugando Al juego que vieron en el principio Llamado Pesadelo, no pasadelo, soy medio estúpido, lo sé No sé si me va a entrar con esto bien no sé si se escucha vamos a darle enter ay no pelo. no sé de qué va el juego eh, la historia principal a ver le voy a poner un poquito en contexto y narco Uh, uh, uh. Somos como una persona que está en un trabajo nuevo Y estamos como en una especie de ferroviario O algo por el estilo, unas vías y escuchamos historias tenebrosas. Acerca del lugar Pero nosotros no sabíamos Si tomarlas en serio Hasta que empezaron A desaparecer personas Y en ese momento Nos entró el Y decidimos aceptar el trabajo Porque estamos en Argentina No estamos cagando de hambre Necesitamos trabajar de algo Bien, a ver Hay que... Bien, hay que poner El generador de nuevo Y estamos en Sao Paulo Manito Como les digo No sé de qué de qué va el juego Más allá de la historia principal Que vi recién Vamos a ver qué es aquello No sé cuál es el... el... Oh, bien, hay una llavia que hay sangre. Así que, ¡ay, qué es esto! Una banca. Bien, a ver, ¿por qué venimos creo, no? Bien, vámonos por aquí. Una válvula.. Una válvula de Ah, run away. Yo la música. Ok, la válvula que falta está en la sala de ¿qué dice? En la sala de administración. Tengo otro juego descargado Porque yo me metí como en un lugar Tipo busqué tutoriales... No... Me cagué todo. No, no tutoriales sino... Eh, videojuegos del 2014 qué sé yo, por ahí ¡Ah! Secuencia... 42.13 Bien, otro ya Ay, acá está el Ay, oh, Dios, espero no salir y que el bicho está acá afuera Por el amor de Jesucristo, Jerusalén Dios mío, me salva, me pli... Vamos para allá Esperando Hostia, eh Vamos a colocar foto Decime que puedo cerrar esta puerta No, no puedo interaccionar con esta puerta, mierda 4, 2, 1, 3 era Dios mío, ¿por qué? 4, 2, 1, 3 ¿Y ahora qué? Ah, bien ¿Por qué me dejan correr? Se una puerta ya Supongo que tenemos que ir para allá Pero no explore esta parte No podemos verte o algo así No te pueden ver o algo para el estilo no sé. O sea, hay alguien que está ciego y que no puede ver En estas cosas siempre hay algo expuetido oh, okay. ok, yo literalmente tengo el volumen su... <ríe> No sé por esa El generador está sobrecalentado Sal de la estación antes de que explote O sea, que recarajo Oh my god Oh my fucking god O sea, no, no les voy a mentir, tengo calor O sea, igual en ese momento, en Argentina es verano, hace mucho calor Me voy a bajar volumen porque eso me está taladrando el culo oh, Vamos por aquí Y yo no, no, o sea, tengo mi ventilador Liliana la mejor opción ¿tú? Acá costado, pero no lo puedo prestar. No porque no quiera, sino porque Haría un ruido, se escucharía en el video O sea, sería un ruido tenue Por ya, sexta verdad Dios, corre más fuerte, pero corre el carajo Hay que a mi pinche carajo Ay, oh, ay, ay oh. Chavales, tuve que bajar el volumen Porque se escuchaba exageradamente alto el streamer del juego XD ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? No sé por dónde tengo que ir, no sé por dónde tengo No sé por dónde tengo que ir? Ahí está, ah, bueno, sí te se sento Amigo... A ver, tengo que hacer... Bien, tengo que hacer algo a contratiempo Antes de que el bicho este me pille pero No sé bien qué es lo que carajo tengo que hacer Bien, como les dije No sé qué, qué, qué, qué, qué, qué carajo tengo que hacer Ay, amigo, pero por qué se corta tanto la luz La luz, desde la luz tan... ¡Ah! ¡Dios! <claws> Ay, no me quedé trancado. La, la, la, la concha la lota, la concha la lota, pop esponja. Quiero que sepan que eso solo fue una imitación. Yo no soy el actor de doblaje que hace de calamardo. A ver, el. el, el ¿Qué es viendo? Vámonos, vámonos, vámonos. Bien. No, no, no. No, no. Oh, mierda, oh. hijo de remi. Tú no eres rival para mí. Ah, ahí está. Perfecto. Y en su agarro lo que venga, Tiene aquí hay un bombillo. Bien, no, no no, entiendo el lore del juego. Pedazo de pelotudo no es tan complicado, somos un trabajador que trabaja en el trabajo en control de trenes o algo relacionado con estos, que se encuentra con una criatura extraña que anteriormente ya había matado a otros trabajadores, y lo que tenemos que hacer es huir antes de que este lugar explote, debido al sobrecalentamiento de los generadores, así no morir por la explosión o por el bicho. Que es una zona segura Bien, no sé si esto funciona como zona segura El bicho va a aparecer allá, creo No Es un motherfucking gay Es un motherfucking... Hablo como el tío de Stan Ven si te atreves, puta o Hablo como hippie, no sé, con un ¡Ay! Pero mira dónde aparece A ver, vamos analizando los objetos que tengo Tengo una calculadora Tengo una no sé qué otra weada wey, wey. Oh. ¿Y esto? ¡Ah! Amigo, ¿Qué? Oba, va Retry A ver, este juego me lo quiero pasar A ver, tenemos que empezar todo de cero ¿Qué canto sin ya? No lo voy a comer no. O sea, no me voy a soltar. Ah, sé que acá hay una llave Acá hay una puerta Y acá puede haber, o sea, pudo haber algo de vital importancia Yo no la... O sea, la luz ultravioleta esa creo que funciona Tipo como en Day Light Que la luz ultravioleta, tipo... Aulletado a los coléricos Legend 1 fue el mejor juego de zombies que jugué en Tommy Shift to run Shift roar, to Rune, manito. what a sound like I'm fucking bitch I'm fucking Ay, allá está Creo, sí ya está. Creo que es de manual que cuando salga me va a aparecer Ahí, ahí, me va a aparecer el bichillo Ay, Ay Dios mío, no me acordé Fuck, damn, bitch ¿Qué onda, ¡Ah! Corramos, corramos, corramos Mierda Bien, vamos a arrullar esta parte, que ya más o menos la conocemos ¿Código de la puerta? Se cortó la luz. mamá, acá el... el cuchillo, el cuchillo de ahí loca. Ah, loca eh. ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Bicho de mierda! Tenemos dos minutos para rushear el juego Amigo, sos re pesado Voy a subir un tweet tratando de acosarlos Porque es lo que sos. Bicho hijo de remit! ¡Ah! ¡Ya! ¡Dios! A ver, ¿quién es crimen? Que no mate ¡Uy! ¡Oh! ¿Ah? Último intento, chavales Último intento Vamos a rushearlo lo más que podamos chef. ¿eh? A ver, vamos, vamos, vamos a analizar. Por esta puerta lo comprobé y no se puede ir. Por esta puerta de acá tampoco se puede ir. Por esta puerta de acá tampoco se puede ir. Y acá no hay nada. Yo esta llave la había agarrado al principio. Esta llave realmente puede significar muchas cosas. Bien, y acá. Me lo paso, a Este pinche de mierda. 2331 era el código. A no ser que cambie. Vamos a probarlo. Bien, ahora vamos al lugar, buscamos la.. la LC. ¿Qué es el God? Got is got issues. you have got issues. Vamos, vamos. 42. If the room is, if the room. Vamos, que responde el bicho. Bien, todavía no salió. No, no, no salió lo del tiempo. No sé. ¿Qué motivo? No sé si lo no, estaría frustrando demasiado no. Bien. 23-31, hay que probar la clave. Ay, ¿dónde tenía que poner yo esa llave? Fuck this. Fine. One more mini key. No me preocupa ni de idea, Juan! ¿Dónde sería?